Con esta sesión empezamos un largo y atrevido viaje eh, acompañados por un mapa. Y este mapa son las seis paramitas, que a veces se traducen perfecciones, que justamente forman la guía y un mapa puntual para encaminarnos hacia la liberación. Y el Buda describió liberación eh, en dos maneras. Una es una liberación personal, donde experimentamos eh, de estar soltando las ataduras y lo que es libertad completa, personalmente. Y la otra es liberación colectiva. Y otra manera de describir liberación colectiva es iluminación. Y es distinta en la presentación budista de liberación. Y... Según el vertiente del budismo uh, a lo cual el budismo tibetano pertenece y, por lo tanto, esta moja, um, se indica que en algún momento, aun si estamos más atraídos por la idea de liberación personal, o es lo que más sentido tiene para nosotros, en algún momento en el transcurso de irnos acercando o atravesando este camino hacia liberación personal, en algún momento nos vamos a dar cuenta que para la liberación personal necesitamos estar tomando en cuenta y, y motivándonos completamente por una liberación colectiva. Y según esta presentación, aunque podemos trabajar para la liberación personal, en algún momento nos damos cuenta que nuestra felicidad no se puede lograr al costo del otro definitivamente, pero tampoco sin estar tomando en cuenta lo profundamente vinculado que somos. No estamos somos con otros. Y por lo tanto, eh, las, la presentación de la interconexión en algún momento nos lleva a ver que no podemos perseguir una liberación individual. Porque el individual que pensamos que somos finalmente no existe tal como pensamos que es. Es, es demasiado interconectado para poder perseguir algo individual finalmente. ¿No? Y por lo tanto, sin tomar en cuenta la liberación de todos, finalmente, uno mismo no se libera por completo. Y las paramitas son las cualidades necesarias para irnos liberando personal y colectivamente a la misma vez. Y esta es una de las características de lo que vamos a estar explorando que es algo que tiene un efecto muy amplio en las personas con quienes estamos conectados y en la sociedad. Y a la misma vez, es un trabajo muy directo, interno a nosotros mismos. Y aquí, cuando hablamos de liberación, yo creo que sí sería conveniente preguntar, ¿de qué? Nos tenemos que ser libres. ¿De qué liberarnos? ¿No? ¿Y qué quiere decir ser libre? Porque a veces tenemos esta idea de libre, quiere decir, no, el impulso que me surge lo puedo perseguir sin obstáculos o sin tomar en cuenta las consecuencias de mis acciones. ¿No? A veces, si no examinamos bien, esta es la idea de libertad que tenemos. Ningún impedimento a perseguir mis deseos. ¿no? Y aquí la idea de liberación es mucho más profunda. Pero te tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de cuestionar qué es la idea de libertad implícita aquí. Y... Para ir abordando esta pregunta básica, yo creo que podemos reconocer que como seres humanos nacimos con opciones, no opciones eh, que no son condicionados, pero sí tenemos... Muchos momentos en la vida donde tomamos decisiones. Y una decisión implica tuviste opciones y optaste por cierta ruta o cierta conducta. Y ya que somos el tipo de ser que tiene opciones y tiene la capacidad de tomar decisiones, Esta existencia nos presenta con ciertas preguntas básicas. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué va a guiar tus tomas de decisiones? ¿Cuál es su efecto en quién te estás convirtiendo a través? de de las acciones y decisiones que tomas. Y aquí entramos poco a poco a lo que es libertad, una libertad de tomar decisiones. Pero a la misma vez es muy obvio, y esto es parte de la paradoja de la existencia humana, que tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos una voluntad libre, pero a la vez estamos condicionados por muchos factores. Estamos condicionados por nuestro pasado, por las decisiones que tomamos previamente, pero también nacemos condicionados por muchos, mucho que parece haber sido decidido por nosotros o que por lo menos nosotros no no optamos o no elegimos por esto con solo nacer tenemos esta clara impresión que partes de nuestra identidad no eran no eran elegidas eran dadas ¿no? y posiblemente impuestas y que elementos de lo que somos, que son significativos, ya existen. No son cuestión de nuestra voluntad ni de nuestra elección. Como género, sexo, orientación sexual, raza, clase económica, familia. Constelación familiar rodeándonos. Acceso a ciertas oportunidades por factores económicas Comunidad etnia, raza. Muchas identidades parecen impuestos o dados. No cuestión de libertad. De hecho, cuestión de falta de libertad. Y estas identidades afectan nuestro acceso a oportunidades y afectan las opciones que tenemos. Y a la misma vez, seguimos teniendo esta responsabilidad para nuestras propias decisiones. Y en el camino de las paramitas, la idea es que queremos ir jugando con lo que es dado, yendo más allá de lo que nos es dado, e identificando toda esta rica área de la vida donde nosotros sí tenemos este espacio, esta oportunidad, de nosotros ir decidiendo qué tipo de persona voy a ser, qué hago con, lo, con todo esto que me es dado. Y aunque podemos reconocer muy fácilmente que muchas variables importantes de quienes somos pertenecen a esta categoría no dada, y esto moldea quienes estamos en este momento. A la misma vez, nosotros, si lo hacemos conscientemente, y esto va a ser clave, reconociendo que estamos tomando decisiones, reconociendo que tenemos opciones, si nosotros... Vamos explorando los espacios en nuestra existencia donde nosotros ejercemos libertad todo el tiempo, muchas veces sin reconocerlo. Rescatamos todo una área donde vemos que quien yo soy es parcialmente el resultado de mis propias decisiones. Que hay toda una, una parte de mí que está siendo moldeada por mi modo de actuar, mi modo de pensar, mis actitudes, lo que yo estoy haciendo por mi voluntad, por mi decisión. Y en el budismo lo que se insiste es que esta parte es exponencialmente más importante y más potente de lo que pensamos. La parte de la vida o la parte de nosotros, que nosotros tenemos esta libertad de moldear y que está siendo reconfigurado a lo largo de nuestra vida, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por todo lo que no nos es dado. Y la tarea que tenemos es de aprender a vivir como seres potencialmente libres en condiciones dadas. ¿Está claro esto? Que Vivimos en una existencia condicionada y tenemos libertad de ver qué vamos a hacer con esto. Y los paramitas son instrucciones para tomar en nuestras manos el proceso de moldear nuestra vida y nosotros mismos en esta parte de nosotros donde es el campo de actividad de la libertad. Y cuando nosotros contemplamos el proceso de vivir libres, parcialmente es un proceso de ir más allá de nuestros límites, de no tomarnos por dado, de no sentir así soy esta es mi personalidad, yo soy una mujer, soy de tal y tal ciudad, esta es mi cultura, así fue mi familia, así fue mi formación, ya ni modo. Una actitud fatalista frente a nosotros mismos. Y el planteamiento con un camino hacia la liberación es que esto, aunque hay... Las condiciones, si existen y tienen su efecto, ¿no? son límites que somos absolutamente capaces de trascender. De, de extendernos más allá con un elemento muy importante de darnos cuenta cuáles son las limitaciones. Darnos cuenta de las identidades que hemos internalizado. Sin darnos cuenta, asumimos que así somos y listo. Pero tomando conciencia de estas partes de nosotros es parte de este camino que apenas estamos iniciando. Cuando contemplamos que podríamos ser diferente, no tenemos que ser así toda la vida. Y no seremos así toda la vida. Estamos cambiando todo el tiempo por el efecto de lo que hicimos previamente. Esto es causa y efecto. Las decisiones que tomo, mi modo de interactuar, mi modo de construir mis relaciones, mis reacciones, tienen consecuencias. Me impactan Forman el tipo de persona que soy y estoy siendo y también tienen consecuencias en mi entorno, en mis relaciones, que luego también me afectan. Así que estamos continuamente siendo otro de lo que éramos antes. Y aquí la cuestión es, ¿cómo? ¿En qué queremos estarnos convirtiendo? ¿En qué dirección queremos que estos procesos de cambio nos llevan? Y aquí, en el camino de los paramitas, en, nos encontramos con un factor, no solo en el camino de los paramitas, en una vida humana, un factor muy potente que es la imaginación. Nuestra capacidad de imaginarnos diferente. De imaginar el mundo diferente. Y aquí, cuando nosotros contemplamos trascender nuestros límites y ser diferente, es una cuestión de tener alguna visión, de no estarnos agarrando cosas en la oscuridad, tener alguna idea de cómo podríamos ser y cómo quisiéramos ser. No estamos nada más cambiando cada momento de idea de por aquí, por aquí, por allá. ¿no? Como niños cuando ¿no? nos preguntan qué queremos ser cuando seamos grandes, y cada rato estamos cambiando. Yo, yo tuve una época bastante larga de querer ser mecánico. Pero mecánico de Volkswagen. Porque esto fue el coche que mi papá siempre compraba. Él creía mucho en, en los Volkswagen. Y para mí fue algo increíble que... Algo tan importante como un coche deja de funcionar y, y tú lo llevas a alguien y esta persona lo hace andar otra vez. Como yo quise ser mecánico. Pero al rato, físico. Y muchas otras cosas. ¿no? Y cuando nosotros Contemplamos nuestra imaginación. Tenemos esta capacidad de imaginarnos como cualquier cosa. Pero contemplando nuestro potencial. Y contemplando cómo sería vivir libre. Entonces tenemos pautas para imaginarnos de cierta forma. Y cuando estamos encaminándonos hacia... Liberación, una visión de un ser libre. El budismo nos ofrece la visión de un ser seriamente entrenándose, con cierto camino ya andado, para generar intenciones altruistas. Una mente grande que abarca a otros y que está viviendo consciente, con una conciencia cada vez más despierta. Y este ser en este camino se llama un bodhisattva. ¿no? Un ser ¿no? yendo hacia conciencia despierta. Y cuando nosotros tenemos... Eh, ¿Ideas o imágenes de cómo podríamos ser? Tenemos que conseguir para nosotros, personalmente, una idea que sí si es un poquito atrevido. Sí si nos va a llevar más allá de, de los límites donde normalmente nos quedamos estancados. Tiene que ser una visión de nosotros que, que nos anima. Que, que nos aviva. ¿No? no puede ser ah, yo quiero ¿no? tener una gran tienda y, y poder, no, ya nos estamos aburriendo, ¿no? Algo que realmente no nos mueva, pero a la misma vez tiene que ser algo posible no no ir soñándonos en ser ¿no? superman y superman es el quien vola uh -huh. verdad sí. vuela no y, y poder como tener una capa y ustedes no lo van a creer pero cuando mi sobrina mayor era muy joven yo lo como ella tenía, yo me hice moja cuando la primera en nacer tenía tres años y uno no tiene mucha idea de saber cómo qué piensan de todo este despliegue, ¿no? Y algún día estaba hablando con mi hermana y ella estaba jugando con otros niños y llegó corriendo tras mí y dijo, tía, tía, Tía, por favor, préstame tu capa. Y como yo curiosa, un poquito irreverente, quité mi capa y se la presté. Y ella justamente empezó a jugar a ser algún superhéroe con esta capa, ¿no? Ah, interesante, ¿no? Eh, pero... A la vez, uno tiene que ser realista con sus propias posibilidades, ¿no? aunque uno quisiera pensar que la tía sí puede hacer cosas. ¿no? Pero tener alguna idea de algo que nos inspira, que podría ser posible. ¿no? Y esto es una tarea que yo creo que todos tenemos en la vida. ¿No? si nos vamos a inspirar por ejemplos o quizás no por alguien que hemos visto o la idea de alguien, pero sí por una visión de, de nosotros más felices, más conscientes, más nobles, más algo que nos inspire. Y que es algo que nos anima y no nos desanima pensando, ah, yo nunca podría hacer esto que aspiro a ser, que sería medio no desquiciante. ¿no? Y cuando nosotros contemplamos como una, una opción que el budismo nos ofrece de imaginarnos eh, diferente, junto con la idea de un ser despertándose, un ser generando aspiraciones más grandes, más inclusivas, este ser Don Bodhisattva, esta visión viene directamente con este mapa de cualidades, lo que se llaman paramitas, y estas cualidades están construidas para llevarnos desde donde estamos hasta el punto final en este camino, que es un fin muy curioso. que Tenemos que ver exactamente cuál es el fin de este camino. Pero las paramitas son una base de entrenamiento y en uno de los sutras, cuando el Buda está presentando las seis paramitas, las presenta contestando una pregunta, ¿cuál sería la base de entrenamiento de un ser queriendo ser libre, de un bodhisattva? ¿No? ¿Cuál sería la base de entrenamiento, entrenamiento? Y en este caso, la base de entrenamiento que el Buda contestó eran las seis paramitas, la generosidad, la disciplina ética la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración o la meditación y la sabiduría. Y antes de terminar esta serie de enseñanzas, van a tener estas seis muy, muy memorizadas, así que no se preocupen. Pero estas ses que el Buda describió como base de entrenamiento son base de entrenamiento en el sentido que están basados en aptitudes que ya tenemos. No son algo ajeno a nosotros. Pero faltan desarrollarlas. Y cuando nos ponemos a trabajar con estas seis cualidades, justamente estamos anclándonos ya dentro de lo que somos, en este momento. Y usando esta base para extendernos cada vez más. Y este punto es importante de reconocer que con este proceso de trabajar internamente con las paramitas, estamos aprovechando lo que ya tenemos. No estamos luchando contra carencias. No estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Estamos aprovechando el potencial luminoso, noble despierto finalmente en su naturaleza que tenemos adentro, pero que sí, falta, falta desarrollo, falta entrenamiento. Y en este sentido, entrenamiento es un proceso. Y una de las capacidades que estamos aprovechando es la capacidad que cada ser humano tiene de darnos cuenta. Sencillamente darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros. Darnos cuenta dónde estamos. Darnos cuenta que no queremos estar donde estamos. Darnos cuenta del efecto de lo que estamos haciendo en nosotros y en otros. Este proceso de conscientemente moldearnos. Y por lo tanto tenemos esta capacidad dándonos cuenta de tomar estos procesos en nuestras manos a través de tomas de conciencia. Y libertad requiere conciencia. Si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, no somos libres. Estamos siendo impulsados por fuerzas inconscientes o fuerzas fuera del alcance de nuestra visión. ¿Sí? Libertad requiere conciencia y conciencia es la aptitud más básica que cada ser humano tiene de estar conscientes ¿Mm? y de moldearnos conscientemente, de tomar decisiones cada vez más conscientes, conscientes que aquí yo tengo una yo tengo opciones. Incluso en cosas que para nosotros parecen muy automáticos Formándonos con las paramitas, en algún momento empezamos a darnos cuenta que tenemos opciones. Incluso de darnos cuenta que tenemos la opción de enojarnos o tenemos la opción de acudir a la formación que estaremos dándonos en unas sesiones después y en toda la vida de la paciencia que es una de estas eh, seis paramitas. Y las paramitas son justamente instrucciones para cultivarnos conscientemente. Es el cómo. Y también es el qué. Y las, la práctica o el cultivo de las paramitas, o más bien... El cultivo de nosotros mismos a través de las paramitas es algo totalmente cotidiano. Es algo que hacemos diariamente. ¿No? Tener opciones, hacer acciones o generar actitudes que nos están reconfigurando, nos están convirtiendo en o cambiándonos, nos están transformando consciente o, o conscientemente, es algo que está pasando todo el tiempo. Las paramitas nos permiten ser más conscientes de esos procesos en el día a día, que es cuando toda esta transformación se lleva a cabo. Nos estamos transformando con nuestros modos de interactuar con las caseras. Estamos transformándonos en la persona que vamos a ser cada vez que reaccionamos fuerte contra un familiar que nos dispara reacciones. Así lo vivimos. en todo lo que estamos haciendo, tenemos oportunidades de darnos cuenta y tomar las riendas y hacerlo conscientemente. Y estas oportunidades son el tejido de la vida. Con las paramitas las, las ubicamos claramente y empezamos a saber cómo aprovechar las oportunidades continuas que la vida nos está presentando, de ir despertando e irnos liberando. Y tenemos, junto con la conciencia básica que tenemos, tenemos la capacidad de recalcular ruta en cualquier momento. ¿Mm? Donde quiera que estemos, tenemos la capacidad de saber dónde estamos. Aunque tenemos una infinitud de estrategias para no mirar de frente en qué estamos andando, dónde estamos. Tenemos mil distracciones, mil modos de, de voltear la mirada. Pero nunca perdemos la capacidad de redirigir la mirada y mirar dónde estamos. Y ya que tenemos continuamente esta capacidad de otra vez volver a mirar, por esto, necesitamos una infinitud de estrategias, porque en cualquier momento tenemos que otra vez tomar la atención y, y, y quitarlo de lo que no queremos ver. ¿No? Y no ver en qué estamos es la pérdida más grande que podemos imaginar. Porque al ver dónde estamos es cuando podemos otra vez recalcular ruta. Y esta capacidad básica que tenemos de saber dónde estamos, en qué andamos, ¿no? está ligada con una capacidad de reconocer errores, caminos erróneos, arrepentir y aprender de los errores. Y esta aptitud humana es... Tremendamente potente. Y también tenemos la capacidad de identificar nuestras cualidades e irlas extendiendo. Conscientemente entrenarnos para extenderlas. Y en cierto sentido, todo el camino gira en torno a este hecho básico, que somos capaces de ver dónde estamos, con ojos abiertos. Y esta, este acto de ver con ojos realmente abiertos dónde estamos, si lo hacemos por completo, nos lleva a la última cualidad, la cualidad clave, entre las seis, que es la sabiduría. Y la sabiduría entre las seis tiene un rol muy particular. Para que todas las previas sean no nada más la cualidad de generosidad, sino la paramita de generosidad, tienen que estar impregnadas con sabiduría. La sabiduría es que hace que una paramita sea una paramita. Y aquí estamos hablando de una sabiduría eh, más allá de la sabiduría de una persona anciana que ha reflexionado bien sobre su vida. Es una sabiduría donde sabemos quiénes somos. Y sabemos... ¿Dónde estamos? Y estos dos, estas dos preguntas son mucho más ligadas de lo que quizás pensamos o sabemos. Porque saber quién soy implica una visión completamente interconectada. O sea, necesito verme en contexto. Verme como algo conectado. Y vamos a ir acercándonos a esta visión de sabiduría a lo largo de todas estas sesiones. Eh, pero quizás eh, podemos ya empezar a ver qué es la sabiduría que vincula liberación personal y liberación colectiva. Es la sabiduría que finalmente nos permite liberarnos de todas las ideas falsas que tenemos de lo que somos, al mirarlas, al reconocer, yo estoy pensando que soy esto, yo estoy aferrándome a cierta identidad como real, yo estoy viéndome como algo que existe de una manera que no existo, no soy, no soy algo fija, ilimitada. Y, y conforme vamos profundizando en una sabiduría que se conoce, en que yo sé quién soy, más sé quién soy, más sé que quien yo soy está ligado a todos. Y esta es la visión de sabiduría hacia hacia que vamos. Una sabiduría que sabe que yo y el otro no tenemos esta existencia ¿no? desvinculada o dualista que normalmente pensamos. Pero vamos a ir lentamente para que no sean meras palabras, ¿no? Que ¿no? en alguna de las eh, eh, enseñanzas previas en Facebook había mencionado algo del dualismo y, y hubo un comentario totalmente correcto diciendo, pero todo lo que esa moja dice es dualista. Claro que sí, ¿no? todo el lenguaje es dualista, ¿no? pero reconocer esto y ver que ¿no? estamos siendo limitados por el lenguaje mismo, por el pensamiento mismo, esto ya nos lleva hacia lo que es realmente liberarnos. Y esta mente totalmente sabia sumergida en sabiduría de tal modo que sabiduría y la mente no son dos cosas. Este punto es a donde queremos llegar. Y también es el modo de llegar. Y aquí yo creo que la cuestión de camino y meta, quizás es algo que eh, que incluir en nuestra conceptualización a dónde vamos hablamos de un camino camino espiritual un viaje un sendero un camino se oye muy bien pero sí debemos de preguntar a qué me quieres llevar a dónde vamos no la meta en este camino es de llegar a ser Budas. Y muchas y muy, posiblemente ya piensan que vamos a tener estas orejas super largas y como este pelo medio raro con algo aquí y pues a lo mejor ser hombre, ¿verdad? ¿No? Y quizás indio y si no, por lo menos, como sentarnos así. Eh, un Buda eh, no, no está limitada a una forma, no, no, no está ligado con una forma física. Eh, es un modo de describir una persona viviendo completamente despierta. Infinitamente despierta. Y si contemplamos nuestra vida, la vida, la vida nos está continuamente presentando con diferentes experiencias. Y cada experiencia tiene infinitas ópticas o perspectivas desde las cuales se podría vivir. Tiene infinitas dimensiones. Nosotras solemos vivir nuestra vida, nuestras experiencias, desde una posición, desde una perspectiva que, que vamos cambiando un poquito, pero más o menos nos mantenemos por ahí. Ser un Buda es... Poder experimentar todas las dimensiones de las experiencias que van surgiendo. Todas. Sin luchar contra cualquiera. Vivir como un Buda es vivir capaces de experimentar desde todos los ángulos. Y en ese sentido, llegar a ser un Buda es una extensión natural, pero sí muy atrevida de lo que ya somos y ya hacemos. Estamos continuamente ajustando de perspectiva. Estamos continuamente intentando comprender mejor lo que está pasando. Como seres humanos, que somos seres sociales, continuamente necesitamos tomar en cuenta las perspectivas de otras. Aún muy cínicamente. Para venderles algo, necesitamos saber qué quisieran comprar. Para engañarles, necesitamos imaginar desde donde ellos están viendo. Para relacionarnos con otros, estamos continuamente, de alguna forma, tomando en cuenta que, cómo ellos lo van a ver las cosas. Estamos continuamente anticipando los que dirán, que implica imaginar cómo esto se ve desde otra perspectiva. Así que estamos somos expertos en ver desde otras perspectivas, pero no lo hacemos muy consciente y nos limitamos a unos cuantos y nos relacionamos con estas perspectivas de modo muy Limitante. Así que cuando nosotros contemplamos ir en esa dirección de vivir cada vez más consciente, de poder abarcar cada vez más con nuestra mente, implica a la misma vez un proceso de ser cada vez más libre, menos determinados por la posición en la que nacimos, por la posición en la que nos formamos y por la identidad que creemos que somos. Vamos generando una capacidad de ser cada vez más libres, usando la conciencia, tomas de conciencia, y usando esta capacidad que tenemos de ver las consecuencias de lo que estamos haciendo anticiparlas y ajustar ruta para llegar donde queremos llegar. Y cuando nosotros nos movemos hacia las metas que nos sugieren este camino, eh, yo creo que cuando decimos llegar a ser Budas, eh, podemos ser Budas siendo quienes somos pero siéndolo muy diferente. Y ser un Buda, llegar al fin de este camino y llegar a ser Budas, como cualquier otro fin, no es un fin real, no es un fin final. Simultáneamente es un inicio. Es un inicio de relacionarnos con otros de man manera diferente. Y de experimentar nuestras propias experiencias de modo completamente diferente, porque es completamente libre. Y una tarea simple que podemos aplicar para estar empezando a vivir según esta perspectiva es de imaginar a lo largo del día con todo lo que podemos acordarnos de hacerlo, acordarnos que con esto me estoy moldeando. Con esta acción me estoy configurando. Estoy dejando una impresión en mi propio ser. Estoy convirtiéndome en la persona que voy a ser, como lo queremos formular. Pero estar... Tomando conciencia de este proceso, de yo estar, de yo ser la persona que tiene las riendas de su futuro en sus manos, ¿no? y de manejar esta, estas decisiones con, con más conciencia. Y creo que esto es suficiente tarea Uh, por ahora y nos vemos en la siguiente.